Guadalajara, mil kilómetros entre castillos, es el nombre de una ruta motera que propone recorrer Guadalajara al hilo de esos castillos de la provincia de Guadalajara. Pues bien, este fin de semana, día 19, le proponemos que lo haga con más gente en una ruta motera que partirá del castillo de Torija. Si tienes moto y quieres conocer los castillos de la provincia de Guadalajara, este próximo sábado 19 de junio te proponemos la Ruta Motera-Guadalajara, mil kilómetros entre castillos, que podrás disfrutar en las etapas que quieras y de la forma en que desees. El sábado será la primera ruta que partirá desde la Plaza de Torija, recorrerá el municipio de Arbeteta y concluirá en Molina de Aragón. Las inscripciones se realizarán a las 9 de la mañana. Se trata de una ruta organizada por la Diputación Provincial, Nueva Alcarria y Los Ángeles Guardianes. Si tienes ganas de recorrer Guadalajara y sus castillos, dale gas y llévate esta guía en tresubsdobles.guadalajara1000km.com para que no te falte nada en tu próxima ruta.